aprobando. Ok, seguimos al aire a través de Telenor Canal 10 con esta cobertura especial en esta guerra que tenemos en común el mundo entero contra el coronavirus. Miren, tengo imágenes de último minuto. Tírame el bombe, señor director, de último minuto. Si tenemos por ahí el bombe para darle vida al programa de último minuto, unas imágenes que quiero presentarle a ustedes en este mismo momento, incluso aquí donde estoy en mi oficina. Bueno, en este último minuto estas imágenes que tenemos eh, del de Ejército Nacional conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos y también la Defensa Civil están fumigando. Si ustedes pueden ver eh, en este momento eh, las imágenes, señor director, donde están fumigando eh, las calles, esta es la calle Duarte, esquina El Carmen, eh, frente al Centro Médico Siglo XXI, están fumigando en este momento... Unidades del Cuerpo de Bomberos, eh, el Ejército Nacional y la Defensa Civil. Estas imágenes son de último eh, minuto, les reitero, aquí en la calle Duarte, esquina eh, El Carmen, eh, frente al Centro Médico Siglo XXI y por ende están nuestras oficinas. Eh, yo estoy aquí en mi oficina, en un segundo nivel, y ahí pueden ver eh, eh, lo que está sucediendo en, en este momento. Eh, bueno, sí, Roberto. Apunta, Roberto, que desde ayer se empezaron esas labores, los diferentes sectores, un trabajo en conjunto que está dirigiendo también el Ministerio de Salud Pública. Sí. Anunciaron ayer mediante un documento y que eh, entregaron a la prensa que varios sectores serán fumigados desde ayer: centro de la ciudad, Quinta de los Maestros, Pueblo Nuevo, Ciro Elillo, Barrio San Pedro, Vista al Valle, en Sánchez Duarte. 27 de febrero, el, en Villa Tapia, también por la zona de que colinda con eh, San Francisco de Macorís, sobre todo la zona de Senoví Villaverde, Verde, Caperusa 2, Las Castellanas, Urbanización Allí, Bonato, no, también el sector Brullón 2, eh, Urbanización Almanzar, anunciaron las autoridades que eh, estarán fumigando, el Capacito, sector Guzmán, calle La Alta Gracia, eh, Piña 2, Jobo Bonito, la Espínola, San Martín, el sector Hermanas Mirabal y por último la urbanización Piantini. Esa es la lista de sectores donde estarán, donde desde ayer en la tardecita noche comenzaron a fumigar. Y hablaba la señora directora interina de la provincia Duarte en, en, de Salud Pública, directora interina, es la, es la directora de Sánchez Ramírez, porque Morisette está interno en el Ramón de Lara por coronavirus. ¿Morisette violencia. está interno o destituido? Ese dato hay que confirmarlo. ¿eh? Ella dijo que era interina, lo que significa que entonces no ha sido destituido, sino sustituido por la gravedad. Es lo que uno entiende. Ahora, las autoridades tendrán que explicarlo en lo adelante. Mientras okay, tanto, ella dijo a la prensa ayer que estaba en de manera interina aquí en la provincia y, y, y fue la lista de lugares que que estarían fumigando en conjunto Mira, por las... eh, eh, eh, Qué bueno que puntualiza a los lugares, porque eh, me puntualiza eh, a Odilis Hidalgo, quien es relacionadora pública del siglo XXI, que son todos los centros médicos y clínicas de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte que están siendo sí. fumigados. Pero no solamente los centros médicos, sino también algunos sectores populares, los como sectores la ley. Que, que mencionaste. Veo que faltan sectores, eh, no Pero sabemos si mucho. van a ser todos. Hay, Hay muchos, mucho. pero deberán ser todos los sectores. Parece que fueron Parece los que, que yo... Donde había algunos, donde ya pero se ha dado casos. el caso. uno supone que esa es la lógica que han utilizado. Sin embargo, tendrán que seguir haciendo levantamiento, porque a eso fue que vino el ministro antes de ayer, a hacer un levantamiento con los directores provinciales de tres provincias: Duarte, Hermana Mirabal y Sánchez Ramírez. Vino a hacer un levantamiento para ver la situación. Entonces, y de una vez tomaron esta, esta fue una de las resoluciones que tomaron, Muy realizar bien. el fumigamiento, que lo han estado haciendo en otras provincias, sobre todo en Santiago hemos visto imágenes sí, de haber fumigado. Aplaudir también. la provincia española. La labor loable que ha hecho desde un principio, eh, incluso dio... Eh, Raquel, que se eh, vamos para la aeropuerta. Sí, dame un segundito. Presidente Danilo Medina. Correcto, Robert. Eh, bueno, miren, eh, eh, quise hacer llam llamar a nuestra amiga, la empresaria de lo que es el sector turismo eh, y las agencias de viajes, eh, Raquel Travel, de, de Raquel Travel Agency, Tutucaya, eh, Raquel. Etocaya, y, y, y vecina, sí. y vecina. Y vecina, la tenemos en línea. Sí, a propósito abrazo. de que hoy salió la información de que hay vuelos ya comerciales eh, para sí. los Estados Unidos, pero quisimos hablar con una persona que conoce y maneja el tema, eh, porque lo que queremos es orientar con informaciones precisas y confirmadas. Eh, buenos días, Raquel. Gracias eh, por dejarlo entrar a tu, a tu hogar. Esperemos que esté bien de salud y todos los tuyos eh, con esta pandemia que estamos viviendo, principalmente aquí en San Francisco de Macorís. Buenos días. Buen, buen día, buen día, buen día a todos. Espero que todos estén bien, que todos estén en sus hogares, así como estamos trabajando desde los y realmente que nos cuidemos, que somos el pueblo que estamos como mayor emergencia en todo el país, todo el mundo preocupado por nosotros. Sí. Con el tema que, que hablas, precisamente se han mantenido los vuelos de repatriación para los ciudadanos, norteamericanos y residentes de Estados Unidos. O sea, eh, eh, Las la personas que, que son residentes o ciudadanos pueden comprar un vuelo para sí, irse sí. a, a los Estados Unidos. Es correcto. Okay. Para cualquiera de estos días, desde que comenzó la, la prohibición de vuelos o de cerrar las fronteras para salir así, se están manteniendo todos los días a Estados Unidos, a Nueva York, específicamente a Atlanta. Y hay vuelos de repatriación que son por Europa, España han salido ya dos, y a Canadá también. Pero ya esos son con otra metodología, o sea, no son tan comunes o perdón, diarios como tenemos los de York. Una pregunta, ¿cuáles son los requisitos o sea, requisitos de salud eh, de, de, de, de, de que hay que Para tomar en cuenta. cuenta a las personas que van a comprar su boleto, que van a viajar en este momento en medio de esta pandemia hacia los Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Nueva York, que ha sido poco en los Estados Unidos de lo que es la, la, el contagio del coronavirus. Las personas no pueden haber estado en, Unidos, en, perdón, en Europa y en China en los últimos eh, 30 días deben ser, como ya dije, re, eh, residentes o ciudadanos sea, norteamericanos, básicamente las reglamentaciones que tienen para poder usar. No pueden haber estado en China, Irán, Europa, en ninguno de los 26 países del área Schengen de, de Europa básicamente, los que pertenecen al cabecengue en el Reino Unido, ni en Irlanda. Okay. Estas personas no van a ser elegibles para ingresar a Estados Unidos. Ah, Raquel, y, y, y una pregunta que incluso eh, me la hicieron antes de llamarte, eh, por eso te la inquietud. Al llegar a Nueva York, principalmente, porque donde más eh, los rancopapolizantes, los detanos y los dominicanos viajan, ¿qué proceso eh, eh, eh, eh, eh, eh, se está no que hacer puertos de nueva york o sea cuando una gente llega de aquí desde de república dominicana ninguno es proceso normal de migración no están haciendo nada de medidas de, de precaución como es la, la, la preocupación de muchos no, no lo envían a cuarentena están haciendo un proceso normal incluso Menos restrictivos que antes, me menos restricciones, como hay pocas personas y no están trabajando con personas compisadas, sino solamente con la documentación ya mencionada, no hay ninguna restricción. Ok, y los costos de los vuelos, Raquel? más o menos los precios, ¿en cuánto hagan los lo, lo, lo vuelos? Están económicos realmente, para la isla se están consiguiendo de 1.800 pesos en adelante para ir Santiago, Nueva York. ¿Cuánto? Eh, perdón, Raquel. 9.800 pesos. Ok, okay. Raquel, eh. un abrazo, Raquel, una preguntita. ¿Cómo estás? Adiós, adiós, adiós. Raquel, no pasa así con las medidas todavía que tenemos cerradas las fronteras nosotros aquí en la República Dominicana, o sea, que los dominicanos que están en Nueva York... Todavía no podrán regresar aquí a nuestro país. No, hace el día, día había uh -huh. un vuelo del consulado dominicano en Nueva York, un vuelo llamado Charter, que, uh -huh. que primero lo llenaron. Ya. Yeah. O sea, era, era, era específicamente con ellos y el había reserva y todo, pero ya no lo quieren poner. Ok. Ok solo pues, solo eh... y Delta es que están trabajando, o esas dos, dos líneas aéreas para los extranjeros que deseen salir de aquí del país. Y un vuelo con, iniciaron con más, pero debido al toque de queda y que los vuelos, los otros vuelos eran seis de la mañana y 8 de la noche, entonces se le hacía difícil para los empleados y las mismas personas llegar al aeropuerto claro. con queda. Entonces solo quedaron los vuelos que están en el día. Sí. Eh, Raquel, una última eh, pregunta. Eh, tu agencia, Raquel Travel Agency, está abierta, está laborando, está eh, facilitando o vendiendo estos tickets aéreos para eh, las personas que de una forma u otra desean irse. Quieren sí, regresar están, a su país. Que tengan esta estamos condición. Estamos dando servicio por WhatsApp. WhatsApp, eh, el 809-725-0101. Ya no estamos abiertos, estamos. Cuidándonos, cuidando nuestro personal, pero todos los servicios, como son electrónicos y todas las informaciones que podemos pasar la, vía WhatsApp, eh, nos hemos mantenido dándole servicio a las personas desde las 9 hasta la 1. Desde Creo las 9 de la mañana 10, hasta 10, la 1 de la tarde. Hasta las 4 a veces, y hasta en la noche, pero porque las personas están muy. Eh, tienen necesidad de información, básicamente. Ok, pues, eh, vamos a repetir el teléfono de WhatsApp. Sí. ¿Vamos? Muchas horas al día. Vamos a repetir el Pero... teléfono de WhatsApp para las personas que quieran algún tipo de información o Ya saben, los residentes y ciudadanos lo pueden hacer a través de Raquel Favre. Ahí está el WhatsApp. ¿Cuál es, Raquel? 809-725-0101. Bueno, ahí está. Gracias, Raquel, por permitirnos esta entrevista y, y dándonos esa información eh, de entera fuente, como yo sé que tú la tienes porque eres una persona que tiene muchos años de experiencia con estos temas de, de agencia de viaje y también de, de, de diferentes líneas aéreas. gracias Raquel ¿eh? gracias. a ustedes si cualquier cosa me pueden llamar para servir okay. bueno ahí está la información muchachas y a los televidentes eh, solamente Qué buena información a los Estados Unidos pueden comprar su tique ahí. Eh, ahí está el whatsapp de Raquel o cualquier otra agencia que usted prefiera y puede ir a los Estados Unidos. No hay restricciones, ya es un temor que mucha gente cree que cuando lleguen a los Estados Unidos, incluso ahora mismo voy a llamar a dos, el televidente y un amigo que me llamó, porque tiene a su madre aquí y, y, y, y, y quiere llevársela para los Estados Unidos, pero tenía miedo del tema de, de que la pusiera en cuarentena a la hora de llegar allá a, a Nueva York. Roberto, se está anunciando en otro orden que en breves instantes se estará en la rueda de prensa del sí, sí, sí. Ministerio de Salud Pública. Eh, mientras, ¿te parece si vemos la, la imagen número tres que se refiere a los médicos eh, dominicanos que estaban en Cuba, dando seguimiento a este tema que lo abordamos en el día de ayer también? Y que... No, el ellos... número, no, ah, número, bueno, muy bien.